¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que es una pregunta fundamental para cualquiera de nosotros. Normalmente vivimos la vida, eh, vamos quemando etapas, desde niños, desde la juventud, y, pero quizá pocas veces nos paramos a preguntarnos, o quizá no, lo pregun no nos lo preguntamos con la suficiente detención y tranquilidad para poder responder a esa pregunta o para poder inquietarnos ante esa pregunta. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Decimos con frecuencia un montón de frases, eh, «esto tiene sentido», «eso no tiene sentido», ¿Qué sentido tiene esto? Por ejemplo, eh, si entráramos a una casa y viéramos que todo está una cosa encima de otra, por ejemplo, la casa de un amigo, un familiar, diríamos, va, y el otro nos dijera no, no, yo es que vivo así, diríamos diríamos, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que tú tengas la casa así. ¿Por qué? Porque un sillón que está puesto con las patas para arriba, eh, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sillón está en relación con alguien que se va a sentar en ese sillón y si tiene las patas para arriba no te puede sentar. Por tanto, tiene sentido que el sillón tenga la, las patas para abajo y los asientos para arriba. Lo contrario no tendría sentido. Si echamos agua en un vaso, si tenemos una jarra de agua y queremos echar ese agua en un vaso, si el vaso lo ponemos al revés, el agua tropezará en esa parte del vaso que está cubierta y se derramará toda. Ahora, si ponemos el, paso, el vaso con la abertura para arriba y echamos el agua ahí, evidentemente el vaso se llenará. Luego tiene sentido. No utilizamos las llaves de, una, de la puerta de nuestra casa para abrir el coche. No tiene sentido porque las llaves de la casa están hechas para abrir la casa y eso tiene sentido y hay otras llaves que están hechas para abrir el coche, y eso tiene sentido. No tiene sentido cambiar, hacer las cosas al revés. Por tanto, la palabra tiene sentido, no tiene sentido, la tenemos constantemente en nuestros labios. Mire, hace unos 13.800 millones de años, empezó el universo. La materia empezó a tener reacciones químicas después de esa, de esa gran explosión del Big Bang. Empezó a tener reacciones químicas. Y esas reacciones químicas se fueron sucediendo una tras otra y durante muchos millones de años se constituyó el universo. Esas reacciones químicas no tenían Ningún propósito, ninguna finalidad, ninguna intencionalidad. Eran simplemente reacciones al azar. Es decir, sucedían así pues porque simplemente esa materia fue, digamos, eh, fue teniendo esas reacciones químicas y eso dio lugar a que fuera evolucionando. Pero no había en la materia ninguna intencionalidad. Es decir, esto tiene que ser así, no había un plan, ¿eh? Por tanto, esto queremos decir cuando decimos que la evolución fue llevándose a cabo a través del azar. Después de esto y después de miles de millones de años, hace unos 4.600 años más o menos, empezó la vida. Eh, primero aparecieron los organismos unicelulares, después los organismos pluricelulares. La vida se fue haciendo cada vez más compleja y después aparecieron las plantas. Y las plantas fueron también evolucionando de acuerdo al azar y de acuerdo a las propias mutaciones y la propia eh, selección natural que podía tener relación con esa evolución de las plantas. Dentro de la evolución de las plantas eh, también su se sucedieron muchos fenómenos al azar. Por ejemplo, les pondré un ejemplo. Si un árbol crece mucho, mucho, mucho y se hace muy alto, tiene 30 cuarenta 40 metros, simplemente ese crecimiento puede influir en otras plantas mucho más bajas y mucho más pequeñas que, por ejemplo, no les llegue la luz del sol y, por ejemplo, queden ahí pues muy pequeñitas o muy bajitas porque no tienen ese, esa suficiente iluminación de los rayos del sol. Una mutación, por ejemplo, una mutación que se produce, genética que se produce en los genes de esa planta, puede producir un cambio, viene en la forma de las hojas, viene en la altura, bien en muchas, en muchas particularidades de esa planta. Una, planta. una planta a la cual se enreda una enredadera gigante puede eh, eh, secarla y realmente. La enredadera, a veces, esto lo he podido yo ver, digamos que se come, entre comillas, a esa planta y la seca y la, y la enredadera se hace, eh, toma, como, como, toma como coloniza ese tronco y se hace con él y para poder vivir esa planta. Y la planta, ese árbol se seca. Lo que le estoy intentando decir con esto es que eh, eh, las plantas, por ejemplo, la materia evoluciona de acuerdo o a las reacciones químicas de la materia, es decir, a la naturaleza de la materia. Las plantas evolucionan de acuerdo a la naturaleza de las plantas, que es una, una naturaleza cambiante, como digo, de acuerdo a esas reglas de juego, a la, a la, al azar a la, y, a la, y a las mutaciones que se producen en las plantas. La vida no es una vida en solitario, es una vida en relación. Las plantas, por ejemplo, están junto a otras plantas, están en un hábitat y de alguna forma se relacionan unas con otras y eh, digamos que la vida siempre surge en una relación. La materia surge eh, re relacionándose unas reacciones químicas con otras y estas con otras y con otras y así millones de reacciones que van produciendo el universo, el cosmos. Y las plantas igual, va apareciendo la vida de las plantas y estas están en relación unas con otras en determinados hábitats y esa relación también tiene que ver con su vida, con su crecimiento, con su vida, con su crecimiento y con su muerte. Por tanto, las plantas necesitan un medio adecuado, tienen una, una naturaleza, que se desarrolla en un medio adecuado. Y si no existe ese medio adecuado, esas plantas no se pueden desarrollar, mueren. Las plantas evidentemente se reproducen y por tanto transmiten su herencia, su herencia biológica a otras plantas y de esta forma la vida va sucediéndose eh, generación tras generación, generación, eh, Milenio tras milenio. Podemos decir entonces eh, que la naturaleza de la materia y la naturaleza de las plantas es, eh, es el sentido, por así decirlo, de su vida. Es decir, la materia se desarrolla de acuerdo a esas reacciones químicas que tiene la propia materia. Las plantas se desarrollan de acuerdo a, a ese azar el mismo que, la, que lleva consigo la evolución de la materia y de acuerdo a esas mutaciones que se produce. Pero podemos decir que el sentido de estas cosas está en su naturaleza, en el desarrollo de la naturaleza propia de estos seres, sean inorgánicos u orgánicos. Otro aspecto de esta evolución es... Que es una evolución dinámica, es una evolución que se produce eh, siempre en movimiento, siempre el movimiento de la vida nunca cesa, el movimiento de la materia nunca cesa, el, el digamos que el azar nunca cesa, las mutaciones pueden darse muchas veces. Por tanto, la evolución va siempre eh, consumando fases y fases y fases de una forma dinámica. Pero, como digo, no se trata de que haya un propósito ni una finalidad, sino simplemente es el puro azar el que va dando lugar a esa evolución. Tenemos luego que aparece la vida animal. Es un paso más en la dinámica de la vida que, la, que da lugar a la naturaleza animal. Y la naturaleza animal, de acuerdo a esa naturaleza propia de los animales, digamos, que tiene un desarrollo. Un desarrollo, estos animales aparecen en un momento de, en que se va haciendo la complejidad, la complejidad de la evolución va siendo mayor y se producen los animales, empiezan a existir los animales y esos animales, de acuerdo a su naturaleza animal, tienen un, tienen un principio, un desarrollo en su vida y mueren. Y, por tanto, tienen una determinada naturaleza. Pero ya vemos que los animales... En los animales hay algo que se distingue claramente de las plantas. tienen otra naturaleza. por ejemplo, tienen un saber innato. Los animales tienen un saber que está inscrito en su ADN y que eh, está eh, digamos predeterminado, predeterminado, pero sí que hay un saber por ejemplo dentro de ese saber innato que está en sus genes que se desarrolla y produce en su vida su naturaleza está por ejemplo el, el instinto de, de cazar el instinto de reproducirse el instinto de cuidar de sus crías el instinto de protegerse de los peligros el instinto de tener un territorio etcétera, etcétera. todo eso de alguna forma condiciona su vida y hace que su vida esté predeterminada y regida por una serie de movimientos en todo, el, en todo el proceso ahí, ahí, ya vemos, ahí ya vemos que hay una naturaleza diferente que está predeterminada en una serie de procesos vitales dentro de un medio dentro, y dentro de un medio y que luego se transmite, se replica y se reproduce dando generaciones sucesivas es decir dejan, se transmiten sus genes a otros animales que se van reproduciendo generación tras generación Finalmente aparece la vida humana, dentro de este proceso de la evolución, primero la materia, después las plantas, después la vida animal, la vida vegetal, bueno, primero la vida unicelular, pluricelular, los, las plantas, los animales, y luego aparece el hombre. Más o menos, pues seguramente entre unos, hace unos 40.000 o 100.000 100 años. Unos 40.000 o 100.000 años, más o menos por ahí, dicen los especialistas, que pudo aparecer el hombre. Fíjese que mmm, los seres humanos somos la única especie biológica que se ha podido poner un nombre. Ninguna otra especie ha podido ponerse un nombre a sí mismo, ¿eh? Los animales no han podido, las plantas no han podido, la materia no ha podido. La, la vida humana también se rige por el azar, por las mutaciones y por la selección natural. Las mutaciones pueden hacer, por ejemplo, eh, que un individuo que debería tener el cabello rubio lo tenga negro o que un individuo que debería tener por las características hereditarias de sus padres que debería tener el cabello de una forma lo tenga de otra porque ha habido una mutación y esto permite un cambio en, esa, en ese ser humano. La selección natural, como ustedes saben, significa que los animales luchan por la vida y aquellos que son más actos, que luchan por así decirlo mejor, son los que tienen la capacidad de reproducirse y por tanto transmitir sus genes a la generación siguiente. Por ejemplo, eh, imagínense ustedes una, un lugar donde hay diversos animales y hay una sequía enorme y hay unos árboles que tienen unas copas muy altas. Pues seguramente lo, habrá muchos animales que mueran y a lo mejor las jirafas que son muy altas y que pueden comer las copas de esos árboles pueden eh, digamos las que sean más altas podrán realmente comer esas copas de los árboles y serán las que vivan y por tanto transmitirán sus genes a la próxima a la próxima generación. Por tanto, la selección natural ha sido un factor importantísimo dentro de la evolución de la vida. Por tanto, tenemos el azar. El azar. Las mutaciones. Dentro de la herencia genética tenemos el azar, luego dentro de la herencia genética las mutaciones y la selección natural. Pero dentro de esta evolución que está haciéndose constantemente también ahora porque la evolución no ha acabado, hubo un momento en que apareció la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso de la inteligencia? Quiere decir que el ser humano es una especie que puede hacerse preguntas. Que no solo está, no solo está como propulsada por sus impulsos, sino que puede, además, mirar sus impulsos, verlos, observarlos y puede ver qué hacer con ellos. Mire, por ejemplo, ahora tenemos un problema con esto del coronavirus, ¿no? Un problema grave. El coronavirus es un, un virus que evidentemente está regido por las leyes de la evolución. Y está ahí. Tiene vida y está ahí. Y el hecho de que el coronavirus haya aconsejado, parece ser, a unos animales o un animal y ese animal al hombre, fíjese ustedes la cantidad de procesos al azar que ha producido. ¿Cuántas personas que tenían, digamos, un plan, unas ideas, unos propósitos y unos proyectos, esta bacteria, transmitiendo esa enfermedad, los ha muerto? ¿Han tenido, han muerto? Y otros han, han estado enfermos. Y por tanto, sus propósitos, sus intenciones, sus planes han quedado o bien acabados o bien de, desviados de un determinado propósito y de una determinada intención. El ser humano puede mirarse a sí mismo. Nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos e interrogarnos sobre nuestra vida podemos tomarnos a nosotros mismos como sujeto y como objeto. Es decir, podemos ser el propio objeto de nuestro conocimiento. Y podemos, además, ver el mundo, mirar al mundo, eh, llevar nuestros sentidos ahí al mundo para observarlo y preguntarnos muchas cosas sobre ese mundo. ¿Por qué ese mundo está ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas que rigen su, digamos, su devenir? Podemos hacernos todas esas preguntas. Los seres humanos tenemos un lenguaje, un lenguaje de símbolos. Es decir, hemos puesto, por así decirlo, a los diferentes objetos un nombre, un nombre convencional que nosotros nos hemos inventado y luego con ese nombre nosotros eh, eh, creando con esos nombres una especie de gramática, una especie de sintaxis, nos comunicamos con todos esos signos y todos esos símbolos y nos entendemos de esa manera. Esto es otra singularidad de nuestra naturaleza, de la naturaleza, como ustedes se dan cuenta, empezamos a ver eh, elementos eh, de nuestra naturaleza, que no tienen otras especies, que tenemos la especie humana. También podemos crear conocimiento. Y creamos conocimiento. Y ese conocimiento que creamos lo podemos, como si dijéramos, almacenar. que son los libros, las bibliotecas, los, tantas cosas sin un almacén de conocimientos? Ahí tenemos la herencia cultural. La cultura, la herencia cultural, que además podemos transmitirla. Ningún animal transmite una herencia de esta manera sí que transmiten de alguna forma un aprendizaje. Un león hace, enseña a sus crías a cazar, por ejemplo, o le enseña los peligros que hay, o le enseña a defenderse, por ejemplo, que diré yo, de una, una manada de leones, a, a, enseña a sus crías a defenderse de una manada de búfalos. Pero, eh, pero no hay ninguna, ninguna especie que mm, lo haga de la forma en que nosotros lo hacemos. Como he dicho antes, eh, un, animal, un animal, por ejemplo, una, un león, por ejemplo, tiene un impulso, tiene un impulso, un impulso sexual, y si la hembra está en periodo de celo, copula con ella y luego la hembra eh, tendrá unos, unos leoncitos, unos, leones, unos cachorros, unos cachorros. Eh, y esa, ese, esa sexualidad de esos animales, de los leones, está regida por una serie de pautas predeterminadas y unas reglas predeterminadas. Sin embargo, nosotros tenemos eh, impulsos, tenemos impulsos sexuales, impulsos de muchas clases. Y esos impulsos nosotros los tenemos, podemos llevarlos a nuestra mente, pensarlos para ver qué queremos y qué tenemos que hacer con ellos? Es decir, llevamos a nuestra mente un impulso sexual, un impulso agresivo, un impulso narcisista y pensamos a ver qué podemos hacer con ella. No es lo mismo, no tomamos, no tomamos al objeto como un objeto de nuestro impulso sin contar con el objeto, porque eso sería simplemente dejarnos llevar por el impulso, sino que ese objeto ese objeto, nosotros lo, lo, lo consideramos como algo en sí y, y eh, nuestra sexualidad entonces no está predeterminada por nuestro impulso, por nuestro instinto, sino que ese instinto es llevado a la mente, esa, ese impulso es llevado a nuestra mente y entonces pensamos qué hacer con él. Luego además creamos sociedades, creamos cultura. Hemos creado sociedades porque hemos, a lo largo del tiempo, eh, imagínese cuando el hombre era, eh, era iba de un sitio para otro y empezó a, a, a hacer o a, a tener agricultura y a tener ganadería. Eso supuso... Un avance espectacular, un cambio muy grande en esa evolución de los seres humanos. Y empezaron a formarse sociedades asentadas, pueblos, grupos, asentados en un territorio, que fue poco a poco creando sociedades. Y creando en ese grupo vínculos eh, de, de, digamos de, de colaboración y vínculos de vecindad. Por tanto... Estamos viendo, estamos viendo en esto que les estoy diciendo cómo la naturaleza humana tiene un montón de, particulares, de particularidades que eh, otras especies eh, no las tienen de la manera en que las tenemos nosotros. Por tanto, podemos decir que eh, si nosotros somos capaces de ser, de devenir aquello que somos, de llegar a ser aquello que somos, por ejemplo, desarrollar nuestro cuerpo, desarrollar nuestra creatividad, desarrollar nuestra inteligencia. Si somos capaces de desarrollar lo que nuestra naturaleza es, si somos convertir el ser en devenir, o sea, en llegar a ser, ese ser tiene que llegar a ser, es un ser pero tiene que llegar, está ahí, está en potencia, como diría Aristóteles, y Aristóteles hablaba de la potencia y el acto, la potencia tiene que convertirse en acto. Podemos hablar, pero el, la posibilidad, la capacidad de hablar tenemos que convertirla en acto o sea, y entonces hablaremos. Y así nuestra capacidad de crear ideas, cultura, tecnología, ciencia, etcétera, etcétera. Luego entonces podemos decir entonces que el sentido de nuestra vida consiste en, en el desarrollo de todo aquello que nosotros somos. Entonces podemos decir, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Nuestra vida tiene el sentido de desarrollar aquello que nosotros somos. El ser que hay en nosotros tiene que ser de desarrollado para poder decir que nuestra vida tiene sentido, porque ese es el sentido de nuestra vida. Y por tanto, el sentido de nuestra vida es un sentido que tiene que ver con no solamente con algo que esté predeterminado, como en los animales, sino con algo que nosotros tenemos que crear. Nuestra vida tiene un propósito, una intencionalidad, un deseo, un proyecto. Ahora bien, no quiere decir que esta intencionalidad, este proyecto, este deseo, este propósito, sea lo único lo único que influye en nuestra vida. No, estamos influidos también por el azar. Estamos influidos por la selección natural. ¿Qué es lo que ha hecho el virus? El coronavirus. Lo que ha hecho es un, es un ejemplo de selección natural perfecta. ¿Quiénes son los que van a resistir? Aquellos que tengan mejores defensas. Aquellos que tienen mejor su organismo. Aquellos que están más fuertes. Esos son los que van a poder aguantar esta, este contagio del virus. Hay muchos que habrán sido contagiados y que debido a que tienen unas buenas defensas, o sí, un buen sistema inmunológico, van a poder vivir y otros no van a poder vivir, otros han muerto o morirán. ¿Por qué? Porque la selección natural ha hecho que vivan los más fuertes, los que se han adaptado mejor a la vida, los que tienen más facilidades, los que tienen mejor sistema inmunológico. Por tanto, no solamente influye en nuestra naturaleza, en nuestro destino, en nuestro sentido, nuestra intención, nuestro propósito, nuestra finalidad, nuestro proyecto, sino que además influye. Influye, como he dicho, las mutaciones, que también pueden haberlas, dentro de la especie humana y la selección natural. ¿Quiere esto decir que somos impulsados, que somos evolucionados como la materia exactamente igual o como la vida vegetal o como la vida humana? No creo, porque nosotros sí es verdad que somos vapuleados por las cosas de la vida. Mire, les pondré un ejemplo. Un señor sale un día de su casa... Sale de su casa, sale, va a su trabajo. Resulta que sale y va distraído con su móvil. Resulta que alguien, alguien eh, un poco con poca mente, ha tirado una corteza de plátano así en medio de la calle y este señor va a la pisa, pega un batacazo y se rompe una pierna y se pega un buen golpe en la cabeza. La gente lo ve, llama a una ambulancia y se lo lleva a un hospital. Fíjese cómo el señor que ha tirado el plátano ha influido de una forma azarosa en el destino del día este, de, de la vida de este señor que se ha desresbalado. Pero es que todavía podemos seguir diciendo más. Imagínense ustedes que este señor, en ese hospital al que va, donde está, le tienen que operar y está una semana, imagínense que conoce a una chica maravillosa que se enamora de ella y ella de él y se casa y tiene hijos. Fíjese todo lo que ha. Eh, todo lo que ha hecho que pase, ese señor que tiró la corteza de plato, este señor la pisó, fue a un hospital, lo operaron, tal, tal, etc. Fíjese ustedes la cantidad de cambios que se han dado en su vida. Pero aún así, este señor tiene una intención en su vida, tiene un propósito, y en la medida en que él pueda, hará que su vida se dirija en ese, en ese propósito que él tiene, en ese proyecto que él tiene, en ese deseo que él tiene, en ese plan que él tiene. Por tanto... El sentido de nuestra vida está en entender lo que somos, conocer lo que somos, conocer el mundo en el que vivimos, saber situarnos bien dentro de ese mundo como seres racionales, como seres inteligentes, como seres con sentido, como seres con ética, porque la ética es otra, es otra eh, digamos, característica de nuestra especie, es decir, nosotros podemos tener ética, porque la ética es, una, es un, una cualidad, es una característica que tiene que ver con la inteligencia, y la inteligencia es, una, es una, un propósito de la evolución, mejor dicho, un propósito. La, la, o sea, la misma evolución llegó hasta la inteligencia, y la inteligencia hizo que nosotros pudiéramos tener ética. ¿Qué quiere decir la ética? La ética quiere decir, por ejemplo, que podemos construir valores, que podemos tener en cuenta los medios y los fines, que podemos elegir entre opciones diferentes, que podemos realmente prevenir el futuro. Todo esto tiene que ver con la ética. Entonces, nosotros no estamos como digo, como los animales, determinados totalmente por nuestra biología y por esa especie de, de propósito que está inscrito en nuestros instintos, que no tiene que ver con una decisión, con ninguna decisión personal, con ningún propósito personal. Nosotros podemos, aun estando influidos por todas esas cosas, podemos realmente. Darle a nuestra vida un propósito, una intencionalidad, un plan. Pero claro, tenemos que hacerlo de acuerdo al desarrollo de nuestra naturaleza. Y si ese plan lo hacemos de acuerdo al desarrollo de nuestra naturaleza, podemos decir que nuestra vida tiene pleno sentido. Y cuanto más perfecto, más adecuado, más desarrollo hagamos a nuestra vida, en el sentido mejor de la palabra, más podremos decir que nuestra vida tiene un buen sentido. Porque, claro, existe un buen sentido y un mal sentido. No es lo mismo el hombre que llega, por ejemplo, a setenta años y ha hecho en su vida un montón de cosas buenas. Porque ha tenido una buena personalidad, porque ha tenido una buena familia, porque se ha preocupado de su formación, porque ha tenido una buena ética, porque ha tenido en cuenta a los demás. Ese hombre, cuando tenga setenta años, podrá mirar su vida y decir, mi vida ha tenido un buen sentido, estoy orgulloso de mi vida, estoy orgulloso del sentido de mi vida, me siento bien conmigo mismo, aunque sepa que voy a morir. ¿Eh? El otro, el otro señor que se ha despreocupado y no ha hecho nada, cuando llegue a los 70 años, pues si tiene capacidad para hacerse esa pregunta, dirá, mi vida ha sido un desastre, un auténtico desastre. Mi vida no ha tenido sentido, ha tenido un sentido negativo. Por tanto, repito, el sentido de nuestra vida depende de nuestra naturaleza racional, de nuestra naturaleza humana, y del desarrollo de nuestra naturaleza lo máximo y lo más ampliamente y lo más profundamente que podamos. Ese es el sentido de nuestra vida el desarrollo de acuerdo a nuestra naturaleza humana, con nuestra capacidad de pensar, con nuestra capacidad de supeditar y subordinar las partes instintivas e impulsivas a nuestra razón, a nuestra capacidad de alumbrar, de dar a luz eh, construcciones mentales, creaciones mentales que dirijan nuestra vida. Ahora bien, el sentido de nuestra vida no es un sentido solo individual, es un sentido social, cultural, lo que nosotros podemos hacer depende también de lo que los demás hacen, de que los demás no lo pongan fácil o difícil. Una sociedad bien formada, bien evolucionada, bien desarrollada, hará ser con mucho más sentido que otra sociedad mucho menos desarrollada y mucho menos evolucionada. Por tanto, no es lo mismo un sistema político, un sistema económico, un sistema jurídico, un sistema económico, un sistema educativo, un sistema religioso, que otro, porque unos pueden desarrollar el buen sentido y otros no. Y nos pueden ayudar nosotros a desarrollar el sentido de nuestra vida, es decir, nuestro desarrollo de acuerdo a nuestra naturaleza o no. Por tanto, repito, el sentido de nuestra vida depende del desarrollo de nuestra naturaleza racional ¿Eh? de nuestra Depende del desarrollo de nuestra naturaleza Y podemos tener, nuestra vida ha podido tener y puede tener Un buen sentido o un mal sentido La materia empezó allá hace muchos años, muchos millones de años 13.800 13 millones de años, dicen los expertos Empezó después de aquella gran de aquella gran explosión a evolucionar sus reacciones químicas en cadena cada vez más, más enorme, fue dando lugar al universo, al universo. Ese universo fue evolucionando hasta que llegó a la vida. No sabemos, hay diversas teorías sobre el origen de la vida, pero eh, todavía no hay ninguna teoría que pueda explicar bien el origen de la vida. No sé si lo habrá alguna, si lo podrá haber alguna Pero bueno, empezó la vida, la vida la vida unicelular, la vida pluricelular, la vida del vegetal, con sus características, con su naturaleza, con, sus, con, su, con su selección natural, con su azar, con sus mutaciones, la vida animal, la vida animal con animal, con ese instinto, con esa ese instinto que les predispone, con un saber instintivo que les, les predispone a un tipo de desarrollo, a un tipo de acción dentro de un hábitat y de un territorio y junto a otras especies animales, vegetales y humanas. Y luego tenemos la vida humana, que es como si dijéramos el, este proceso, el último eslabón de este proceso de la evolución. Pero dentro de la evolución, ahora mismo la evolución no ha acabado, la evolución está en marcha, porque la, la, la herencia cultural Está también haciendo evolucionar la propia, la propia evolución biológica, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo y le tratan los médicos, por ejemplo, imagínate una enfermedad física, entonces eh, debido a esa intervención de los médicos, nuestra naturaleza biológica puede recuperarse y puede evolucionar y nuestra propia evolución y nuestro propio desarrollo puede influir en otras muchas cosas. Por tanto, la naturaleza si la evolución cultural está también influyendo en la evolución biológica. Hay algunos, esta tendencia que ahora llaman el trans transculturalismo, que dicen, que dicen que creen que mmm, podemos realmente, no digamos cambiar el rumbo de la naturaleza biológica, pero sí modificarlo suficientemente como para ayudar a la naturaleza biológica que, a, que, a que, por así decirlo, a que cumpla mejor sus entre comillas, sus propósitos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, eh, todas las toda la intervenciones genéticas, eh, todo lo que tiene que ver con la, eh, la farmacología, etcétera, etcétera. Quisiera, por último, decirles un ejemplo que va a hacerle entender esto que les estoy diciendo. Mire, eh, le voy a poner un ejemplo de la clínica, para que ustedes entiendan también. Mire, un paciente llega a nuestra consulta, Llega a nuestra consulta y llega con sufrimiento, con síntomas, con síntomas. Y nos busca para que le ayudemos en esa terapia a quitarse ese evolucionamiento, ese sufrimiento de encima, a recuperar su salud personal, su salud mental, la salud de sus deseos, de sus sentimientos, de sus ideas, de sus propósitos, de su vida. Quiere vivir la vida de otra manera. Quiere evolucionar. ¿Pero por qué viene? Viene porque hay algo que le ocurre, que él siente los síntomas, pero no sabe muy bien qué le pasa. No sabe muy bien la causa. Hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento. Hay un sufrimiento, hay un desconocimiento, hay una sintomatología, y esa persona quiere restituirse la salud ayudado por el terapeuta. Por tanto, fíjese que es una persona que va desde la desorganización, desde el desconocimiento, desde el sufrimiento, la evolución y el sentido de esa persona, el ir hacia el conocimiento, la organización de su mundo interior, ¿eh? y, de, y, y por tanto, eh, en ese proceso va adquiriendo todas esas cosas, conocimiento, organización, salud, etcétera, y va su vida va recuperando el sentido. ¿Por qué? Porque cuando esa persona recupera el, recupera la salud, recupera esa organización, recupera ese conocimiento, recupera conoce esas causas de su enfermedad, puede dar a su vida un propósito, un plan, una intencionalidad. Porque si no, ¿qué pasa? que antes es, está llevado, está impulsado, está traído y llevado por su propia enfermedad. La enfermedad le lleva para acá, para allá. Sus estados de ánimo, él no puede hacer nada porque le domina. No puede hacer proyectos porque su enfermedad no le deja, etcétera, etcétera. Entonces, la terapia lo que hace es, poco a poco, haciendo un proceso de sanación que recupere la salud, y que haga al paciente ser el que domine y conociendo su vida dirigirla, él la, es, este paciente puede dar un sentido a su vida, es decir, puede desarrollar su naturaleza humana, porque antes dominado por la enfermedad era presa de toda esa, esa sintomatología y de todas esas causas que estaban detrás de esa sintomatología y por tanto no podía desarrollar, desarrollar, desarrollar ni sus sentimientos, o sea, no podía querer bien, su inteligencia no podía comprender bien, su inteligencia estaba invadida por, por, por procesos destructivos, no podía relacionarse bien, no podía, y esto en cosas concretas, con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, en su trabajo, por tanto, ha recuperado desde un proceso de caos que estaba dominado por su enfermedad, ha ido a un proceso de orden, a un proceso de cosmos, desde el caos al cosmos, desde el desorden al orden, pasando por un proceso en el cual ha recuperado aquellas características, aquellos valores aquel, aquella que son propios de su naturaleza. Y esto le permite el desarrollo de su naturaleza y, por tanto, darle sentido a su vida, darle un buen sentido mientras que antes con la enfermedad no podía darle un buen sentido sino un mal sentido termino con esto entonces, ¿qué sacan ustedes de todo esto que les he dicho? bueno he empezado un poco torpemente en esta en esta grabación a hablarles a ustedes pero creo eh, que les estoy dando un mensaje claro a ver ustedes se pueden preguntar ¿Qué sentido tiene su vida? Y pueden preguntarse, bueno, ¿pero qué es eso de que mi vida tenga un sentido? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida tenga un buen sentido? Bueno, pues ya se lo he dicho claro. Creo que ha quedado muy claro en esta última parte donde he hablado de la especie humana qué es lo que ustedes tienen que hacer para que su vida tenga sentido, para que tenga un buen sentido. Y mire Aparte de este vídeo, de este vídeo, voy a grabar otro que, en el que le voy a hablar si realmente nuestra vida tiene un sentido, por así decirlo, trascendente. Porque fíjese, desde hace uno, unos siglos para acá, perdone, desde hace unos siglos para acá, en los dos o tres últimos siglos, se ha mm, creado muchos interrogantes en torno al sentido de la vida. Unos dicen que la vida es un proceso que no tiene ningún sentido, que otros dicen que es un absurdo, otros dicen que es una pasión inútil, otros dicen que estamos arrojados al mundo, esto lo decía Heidegger, o, o Sartre decía que somos una pasión inútil, o, o incluso Freud, Freud, del que hablaré, hablaré también de Nietzsche, eh, decía, por ejemplo, que, eh, que nuestro yo está... Eh, avasallado y dominado por el ello, por lo que él llamaba el ello y que por tanto no somos muy dueños de nuestra vida, sino que estamos ahí avasallados y dominados por ese ello y que vamos dando un poco tumbos aunque podemos coger un cierto rumbo pero no tanto como nosotros creemos por tanto en, en dentro de la del, dentro de la modernidad y dentro de este de, del mundo contemporáneo y dentro del mundo del siglo XX del siglo XIX, han habido muchos eh, planteamientos sobre si la vida tiene o no sentido y qué sentido, tiene, qué sentido tiene nuestra vida. En esta segunda parte, en este segundo, voy a tratar todo esto y voy a hablar un poco del mundo contemporáneo en torno al sentido, del mundo actual, del mundo del siglo XXI y voy a hablar de, un poco de algunos autores como Nietzsche, como Freud, como, como el, el existencialismo, etcétera, etcétera, como el positivismo para hablarles un poco del sentido de la vida. Y en ese segundo vídeo veremos desde otros puntos de vista si realmente la vida puede tener, tiene un sentido que merezca la pena o no. Y además nos plantearemos si hay una realidad más allá de nuestra naturaleza, que trasciende nuestra naturaleza, a la cual tiende nuestra naturaleza. Porque miren, la existencia de Dios, si es que existe, no puede tener un sentido subjetivo. Si la existencia de Dios tuviera un sentido solo subjetivo, Dios dependería de que yo quisiera o no quisiera. No, la existencia de Dios o tiene un sentido universal o no tiene ningún sentido. Por tanto, abordaré todas estas cuestiones y intentaré traérselas a ustedes. Bueno, eh, eh, he tenido la sensación esta, en esta grabación de que al principio eh, estaba un poco torpe, quizá un poco... Esto a veces me pasa cuando hago alguna grabación, ¿no? Luego me voy entonando y cogiendo un poco el, el camino, ¿no? Pero espero, yo creo que les ha quedado claro, lo sé que querido, yo creo que con esta grabación ustedes pueden darse una respuesta mucho más fácilmente y mucho más asesoradamente al problema del sentido de la vida. Esta es la aportación. Espero que, les sirva. Espero que les sirva para pensar, no para tomar mi pensamiento como un dogma. Mi pensamiento tiene... Ustedes tienen que tener autocrítica sobre mi pensamiento y pensar ustedes lo que yo les digo, que les estimule a pensar y les estimule a tener un pensamiento propio. Esa es la finalidad de este blog y esa es la finalidad de esta grabación. Gracias y buenos días.